Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3. Derechos Sociales Artículo 65 Los nicaragüenses tienen derecho al deporte a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo. Para la formación integral de los nicaragüenses, esto se realizará con programas y proyectos especiales.